Os he convocado hoy aquí eh, porque tengo una noticia importante que, que dar y quería aprovechar esta rueda de prensa para hacerlo. Eh, la noticia es que cuando acabe esta presente temporada aquí en cobe dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la, de la práctica del fútbol a, a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere, con mi familia, con la gente que ha estado al lado de mí durante toda mi carrera. Eh, los motivos son porque, bueno, creo que sinceramente eh, he podido hacer hasta el día de hoy una buena temporada con Bissel. Eh, me encuentro bien, he podido hacer bastantes goles que han servido a a hacer unos cuantos puntos, que eso es lo más importante para mí, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase que es prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí y después de hablar con, con mi familia… ...con toda la gente que, que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso... ...y obviamente con mí mismo eh, he decidido que, que este es el momento perfecto. Quería aprovechar esta rueda de prensa y perdonarme por tomarme un poquito de tiempo... ...para eh, hacer un poco un repaso y un agradecimiento a lo que ha sido mi, mi carrera. Valencia, que me dio la oportunidad de, de pasar el mayor tiempo... ...es el, el club en el que más tiempo he pasado a nivel, a nivel profesional, a nivel familiar... Me dio la oportunidad de tener un, un reconocimiento a nivel, a nivel mundial, eh, afianzarme también con la selección española, lo cual había debutado con el, con el Zaragoza. Eh, mis dos hijas mayores nacieron allí y por lo tanto la, el cariño tanto personal como, como profesional que, que dejé en, en ese paso por Valencia. Quería reunir a, a todos estos clubes y la selección en un conjunto para ampliar mi agradecimiento desde la persona que que pinta el campo, hasta la que toman las decisiones, los aficionados, los medios de comunicación que, que cubren las noticias, eh, todos los empleados, todos los entrenadores que he tenido, por supuesto los compañeros, decirle que parte del éxito que, que haya tenido en mi carrera es de ellos, porque ellos han puesto eh, su granito de arena y han hecho que, que sea cada día mejor como futbolista y sobre todo como persona.